Una vez más a tu zona X Estamos en una nueva jornada de fútbol Desde el estadio Lucio Fariña En la comuna de Quillota Para vivir la jornada número 21 Entre Lautaro de Win Y Rodelindo Román Los guerreros del Huasco En su visita al toque del Maipo, no, no se... sin antes mencionarles que mi nombre es José Ángel, me dicen el Poeta del Relato y les estaré llevando todas las acciones de este compromiso Acompañado de quien otro, el profesor Manuel Sánchez a quien ya les doy la muy buenas tardes Muy buenas tardes José Ángel, el Poeta del Relato, está, estamos en una nueva jornada de la segunda división profesional Y obviamente queremos saludar a todos quienes están viendo esta transmisión que está sacada y llevada a todos ustedes gracias a Radio Tu Zona X. Queremos también saludar acá a Mantis y a Fakir, que hacen posible esta transmisión. Sí, claro, y era el silbato de Don Matías Riquelme. ¡Y comienza a la Esférica! en el gramado del Estadio Lucio Fariño Fernández en la comuna de Quilluta Comienza este encuentro válido por la fecha 21. Se enfrentan lautaro en frente a Rodelindo Román y ya es el conjunto local que tiene saque de costado. ¿No le pertenece ah. al Rodesel. Ahí viene Fernando Menezes dentro del área sigue Menezes el enganche siempre Menezes el centro atrás el balón abierto y llegó gol gol gol gol gol gol gol gol gol, gol. ¡Gol! ¡Pillama puesto! la presión de Roja, se quiere llevar puesta la marca. Le, le pincharon el balón y habrá perfil de remate. ando con lo justo! ¡Gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol! ¡Gol, gol Quedó suelto el latigazo que a medias contó Ando Martelich rajunando la esférica que pegó en el larguero, pero este quedó servido para que en otro huella que llega la sexta diana personal en lo que va de torneo se igualan las acciones. Lautaro 1, Rodelindo 1. Ahí está Morales. Va Morales a ah, un centro al área con las manos. El balón pasado, punto penal, rebote, cabezazo y es un golazo. ¡Gol! El balón picó Lo que dice el manual Que no hay que hacer dentro del área Le quedó el balón servido a Salazar Que entró con quinta fondo a, Si fuera un vehículo Por lo menos a 180 kilómetros por hora Y arrasó con el balón Y le envió a las mallas Dejando Sangüesa una vez más como espectador lo gana el Rode en condición de forastero por dos goles a uno frente al toque del Maipoto de Matías Riquelme ya no va a venir el derechazo al primer puesto de cabezazo y es un golazo ¡Gol! El número 3 le gana a todos el central goleador, el vecino amistoso de Rojas. Leonardo Aedo se proyectó, llegó al primer poste y con un cabezazo furioso justo pasando por sobre la yema de los dedos del golero Sangüesa decreta que el rodelo gana por 3 goles a 1 frente a Raúl Tardawin. Se va abriendo Salazar por este carro de para de de primera. Valorazate remate y golazo, golazo. aumentando su cuota goleadora en el torneo, materializa un golazo cruzado y adentro, Rodelindo Ramán, 4, Lautaro de Winuno. se Ese... fuerte el punto penal porque Rodrigo Canosa es un jugador muy elevado, o sea, tiene mucha altura y tiene una se eleva bastante bien. Vamos a ver qué sucede, remata por este... ¡Ay, qué golazo! ¡Pero qué golazo! ¡Le dije que era buen perfil para Sordo! Martínez decreta el descuento. René Meléndez que estrecha el marcador por ahora lo gana el rode aún, pero por cuatro goles a dos. Vamos ¿Bola? a ver qué se sucede con este empalme. Tenemos ya tiempo cumplido acá en el Lucio farín En breve me va a decir el profesor Manuel Sánchez cuántos añadió. Son el silbato de Matías Riquelme. Viene Meléndez y qué calidad. ¡Gol! Técnica exquisita El balón a la ratonera inferior Derecha de la portería Del golero Andromartelich que leyó el disparo Pero nada pudo hacer Frente a la colocación del remate Se estrechan las cifras Y ahora lo está ganando El Rode, pero Por cuatro goles a tres. Sí, y en el mismo momento que Nicolás Pozo indicaba que se jugaban Cuatro minutos de descuento, descuenta nuevamente René Meléndez con un penal, con un zurdazo bien colocado a la derecha abajo de Andro Martínez que adivina al lado, pero no alcanza a llegar, es el descuento para el autor de Wings que ahora pierde, sí, pero por cuatro goles a tres.